Centro Superior de Formación Europa Sur, CESUR Las Palmas, para que seas lo que quieres ser. En CESUR seguimos creciendo para ti. Próximamente podrás estudiar Video Disc jockey y Sonido, Sonido para audiovisuales y espectáculos y Gráfica Interactiva. CESUR, para que seas lo que quieres ser.